<mimics> <mimics> <mimics> <mimics> Alcoholic tuvo gemelos, aliens. He has twins and he's a single dad. <laughs> Poor guy. Oh, also, he tried to propose marriage to his best friend and she said no. Can you see him? He no look so happy about the los ¿no? <ríe> no tenemos para comprar cunas. Van a tener que get, dormir en el suelo mientras tanto. El carpool de Alcon va a llegar en... Una hora. Um, ¿Qué? Ah, sí, que este juego no le da este permiso de paternidad a, a los papás, solamente a las mamás. Pero eh, tengo un mod que este me da tres días de vacaciones, entre comillas. Entonces, pues, ahorita que llegue su carpool, este puedo no... No tomarlo y, y no pasa nada Creo que para conseguir dinero voy a Hacer lo que cabe aquí en su jardín A ver qué cosas puede encontrar Y vendemos lo que encuentre Aquí está Ah, es cierto, lo habían despedido ayer de su trabajo Y ahorita está trabajando de otra cosa Se me olvidó por completo Ok, ahorita que este Voy a hacer como Pretendamos que no está Y este ahorita que se vaya Esta cosa, ya empezamos a probar suerte Miren, eso solito empezó a darles mi ¿Quién es ella? ¿Es Vela? No, es Cara. ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Láseme que no tiene una cuna donde estar. Y empezó a llorar como, como para esperarse. Ok, se encontró una piedra. Hora de venderla. Solo 25 simoleones. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Voy a dejar al bebé afuera the baby outside Es el padre del año ¿Por qué estás llorando, Bella? Ay, están bien bonitas Y también se puso a llorar cara A ver si no le vomita encima porque acaba de comer Le vomita encima Muy bien Ah, por eso estaban llorando, tienen sueño Ah, ya, ya le cayó el pago, qué bueno Ok, tal vez tenga que poner la cuna Aquí? Uh, voy a poner ahí a Vela porque se nota que la quiere más. Creo que voy a vender el telescopio porque si las dos no tienen cunas, este, pues va a tener que. Ya saben, las dos van a estar llorando y lloré y Listo, ya, ya hay cunas para las dos. Ya no van a llorar tanto. <risa> ya, ya, ya. ya para... Tuve que vender lo que tenía, lo único que tenía para entretenerme no, y subir no, habilidades, no, pero no, está no, bien. ¿Escuchan eso? La paz. Oh no. Ya se despertaron Como que cara llora mucho, ¿no? Y la va a dejar en el piso Muy bien Ya, es su pañal Ay, pobre Es bien difícil ser papá soltero Ah, pero Aquí la, la niña ya quería tener a sus bebés Tal vez Cuando crezcan un poco las niñas Podamos buscarle el amor Polynesian Technician nos mandó dinero Los mandaron Child Support no, El nos so so mandó Child so... <risas> Support nos mandó chat support. El politician, y nadie nos mandó. No sabía que nos iban a dar dinero. Eso nos va a ayudar. Ah, miren, es Titania. Hola, Titania. Si me hubieras hecho caso, no estaría en esta situación en este momento. Ah, miren, aquí está Titania. ¿Será que viene a visitarnos? Sí Imagínate visitar a tu amigo Todo bien, todo genial Vas dos días después Y ves que tiene gemelos aliens Y le dices Ah, ¿de quién son? Son míos <ríe> Quiere coquetear Así que yo creo que Voy a hacer lo que coqueteé con ella A ver qué te sale como que a ella también le gusta a él Pero tal vez sí se pueda dar algo entre ellos qué ¡Más puede dar con ¡Sí! Oh, ¡Qué lindos! Ah, sí, a veces los gemelos Como que se buguean Y no este, crecen al mismo tiempo Para eso voy a tener que Usar un mod para arreglarlo Porque pues es, es un bug ya son mejores amigos otra vez, muy bien Ya son las 7, sí, ¿no? ya es hora de que... De que crezcan <ríe> Vamos a ver miren oh, mírenla Tiene pelo negro y se buggeó esto, qué horror oh, ¿Y ese milagro que no se bugueó? Oh, las dos tienen pelo negro No, yo quería ver este rojo Ok, yo creo que voy a vender esta ducha Y voy a comprar una bañera Porque pues las necesita bañar ahí oh, Andan conviviendo entre A ah, No sé qué se habrán hecho Lo malo es que se tarda mucho en este En bañarlas Pero pues es lo que hay ahorita Al menos Titania parece que se está encariñando Y bueno, es, eso nos conviene A ver hay otra cosa que nos puede ayudar acá. Este... Esto... Le va a subir todas las necesidades. Uh, aquí está. Ya va a sobrevivir un rato más. Y le voy a enseñar a, a hablar. Ay, ¿Tiene sueño? ya también, no. Ya aprendió a hablar, sí. Así que voy a poner a Bella... Sí, y, ya en la cuna para que se duerma. Por favor, no te duermas. en el piso. Como que Bella tiene la cara de... Un alien, sí parece alien-alien ah, Y bien, bien. como que cara, este... Tiene la cara de... Um, de halcón Bueno, ella se sí parece más humana, al menos ¿Ven? Ni siquiera tiene nariz <ríe> Está bonita su manera Ok, y ahora es... Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con Titania Solo nos tomó todo el día tener algo de tiempo libre para estos dos Por favor, que se dé algo entre estos dos Que se dé algo entre estos dos yo. Oh, miren. <tose> Tal vez nos podamos casar con ella, amigos. Ay, no. Chale. Estaba yendo muy rápido, supongo. Lo siento. ¿Se le hago serenata? ¿Creen que se despierten las niñas? ¡Ya se enamoró! ¡Ya se enamoró de ella! Pero ella de él no. Oh, ¡Qué bonito! No creo que nos podamos casar con ella, amigos. Pero bueno, al menos él ya se, ya se enamoró, pero... Se pone, te vuelven el cepo. Hombre, clear now. ¡Shabaté! ¡Demostia! ¡Demostia! ¡Le dijo que sí! Ma ah. ¡Le dijo que sí! Ah ¡Ah! sí ¡Le dijo que sí! <g>... <Neither> <todian Hamburg> <sharp> casen ya de una vez no vamos a ver la cinemática porque somos pobres pero pues al menos ya se van a... a... ¿será que ella ya tenía hijos? ¿son ellos sus hijos? espero que no porque igual no los puedo mover a todos acá, está muy chiquito, y esto se supone que es para ver quién, si ella toma su apellido, es pero por alguna razón no tiene texto, le voy a dar que sí, sí. Titania tiene una crisis ahora, muy bien, creo que lo voy a hacer que cumpla sus deseos para que pueda usar esta máquina y la Smart Milk para que puedan, este um, ya saben, agarrar este, las habilidades rápido. Pero bueno, al menos ya se casaron. Este me pregunto si puedo hacer que intenten por un bebé ahorita y así ya tendrían también un hijo, ellos dos. Si estás también niña. Tendría que tirar un volado a ver con quién vamos a jugar después de cuando ya sean adultos todos. Uh, ¿Party DJ? ¿Ya tiene trabajo? Ah, entre los dos ya sí podrían pegarle a la niñera. ¡Ups! Si eran sus hijos. Ah, pero estaba divorciada. Se ve que estaba divorciada. Espero. Por fin se casó. Pensé que no, fue, no se iba a casar jamás. Tal vez cuando ella salga, si, si, está, si no está muy cansada, los puedo hacer que intenten ir por un bebé. Sería cool que, tener un, que ellos obtuvieran no tuvieran un hijo. Sería pelirrojo. <ríe> Perdón si parezco obsesionada mm. con bebés pelirrojos o rubios. Es que en los Sims 2 tienen un sistema de genes recesivos y genes dominantes. Entonces, este, si no tenemos bebés pelirrojos, lo más probable es que para la cuarta o quinta generación todo el mundo tenga pelo negro. <ríe> oh no. No sabía que tenía que ir a trabajar ahorita. Tal vez más para evitar que se salgan con una mano en la cabeza. Porque luego las animaciones se volvían bien raro. Si tienen hijos, ¿creen que salgan con las orejas de elfo de Titania? Try for baby. Try for baby. ¡Ups! ¡Oh! ¡Bueno! <risa> no, que sí, así me vi. ¡Sí! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Titania está embarazada! ¡Titania está embarazada! ¡Sí! Lo que no entiendo es por qué Alcon quiere tener más bebés y no le gusta cambiar pañales. ¿Qué voy a mandarlo a que compre? Va y regresa rápido al suelo porque no pueden ir los dos, no pueden llevar a los bebés. Va a ir en, en bata. No sé por qué, pero me parece adecuado que vaya en bata con lo cansado que está, con sus gemelas.